Marco Antonio Enrique Zominami Gumucio nació en Santiago el 12 de junio de 1973, también conocido por sus iniciales como Meo. Es un político y cineasta franco-chileno. Actualmente es candidato por Pro Chile a la presidencia de la República.